Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia De Birly y estamos en el módulo número 3 del curso gratuito de creación de contenidos, la segunda parte, la parte más avanzada. Como ya sabes, aquí en mi canal también tienes un curso básico que te invito a ver si aún no lo has hecho. Antes de avanzar te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que si no has visto los anteriores vídeos de este curso, lo hagas porque el temario está pensado paso a paso para que puedas ir avanzando y creando contenidos de utilidad para transformar a tus seguidores en clientes. Hoy de lo que vamos a hablar es de qué es el marketing de contenidos. A mí me gusta definirlo como el arte de crear contenidos útiles y poder distribuir estos contenidos evidentemente a través de los distintos canales que utilizamos dentro de nuestra estrategia online de forma gratuita. Lo que hacemos con el marketing de contenidos es dar sin pedir nada a cambio. Estamos dando a nuestra audiencia un contenido de mucha utilidad que resuelve su dolor, su problema, sus dudas y no le estamos pidiendo evidentemente nada a cambio, no le estamos vendiendo. Es una forma de, de alguna manera, venderle a nuestra audiencia contándole en qué somos expertos, qué es lo que estamos haciendo, pero no hacerlo de una forma tan agresiva como publicar una foto y decir, bueno, esto es lo que yo hago y sale tanto dinero, que ha la forma de hacer marketing antes. Todo ha cambiado. Las tácticas tradicionales, las que usábamos antes de publicar una foto y decirte cuánto vale mi producto o mi servicio, eso ya no funciona. Ahora las personas necesitan conocerte, conocer a tu marca, saber cuáles son tus valores, saber cómo los puedes ayudar y para ello el marketing de contenidos es la estrategia ideal porque te posiciona a ti como un referente. Vamos a ver ¿Cuáles son los beneficios de hacer marketing de contenidos? En primer lugar, el reconocimiento de marca que te da aplicar esta estrategia. Vas a captar la atención de tu audiencia a través del contenido que hoy vas a compartir. Vas a lograr que las personas sepan quién eres, sepan de qué va tu marca, a qué se dedica, qué es lo que tú ofreces y cómo los puedes ayudar. En segundo lugar, vas a generar confianza. Tu audiencia te va a percibir como una marca que le va a generar confianza, que sabe de lo que habla una persona o una marca en la que va a tener confianza porque está aportando tanto contenido que es muy, muy útil que eso genera confianza. ¿Por qué? Porque te posiciona a ti como un experto, que es lo que digo en el número tres, que es eh, te logras destacar de la competencia, porque vamos a poner un ejemplo. no Si tenemos, por ejemplo, una peluquería, entramos en su cuenta de Instagram y vemos que las publicaciones son hola, hoy hemos hecho este corte de pelo, si te lo quieres hacer tú también vale 15 euros, la siguiente publicación es parecida y la otra es parecida también, pero luego entramos en la cuenta de otra peluquería en donde nos encontramos con contenido como por ejemplo los cinco cortes de pelo ideales para este verano, eh, cómo eh, cuidar e hidratar tu cabello para lucir un pelazo increíble, eh, tres peinados que puedes hacer en 15 minutos en tu casa para ir a un evento, ya está evidentemente esa, ese negocio esa marca se está destacando de su competencia, no está haciendo lo mismo que todos, que es compartir la foto de cómo le quedó el pelo a la clienta que se acaba de ir y decirte cuánto vale hacerte ese corte de pelo, sino que está aportando un contenido muy útil y si yo encuentro esa cuenta y veo ese contenido y esa marca me ha ayudado, primero, entiendo que son expertos porque me lo están demostrando a través de todo lo que están compartiendo conmigo, segundo, me generan confianza, los reconozco como marca por todo lo que me están aportando, confío en ellos y por supuesto les compro. El marketing de contenidos también te ayuda a aumentar tus ventas. Como estás generando esa confianza, ese reconocimiento de marca, te estás posicionando como un experto, logras generar más ventas para ti tu negocio ahora vamos a ver qué tipos de formatos de contenidos digitales podemos crear porque cuando hablamos de marketing de contenidos si y hablamos de redes sociales nos hacemos solamente la idea a voy a subir una foto una imagen un carrusel pero nada más y no solamente quiero que pienses en redes sociales porque además este curso va de creación de contenidos y ya sabes que siempre insisto en la importancia de no quedarte solamente con las redes sociales sino tener una estrategia omnicanal estar presente en distintos canales. Eso es tener una estrategia con presencia en distintos canales, trabajar distintos canales digitales y tener una estrategia integral. Así que ahora lo que vamos a ver es cuáles son esos formatos digitales que puedes utilizar que a veces se nos pasa totalmente por alto para que no aburras a tu audiencia. Recuerda que ese es tu objetivo. No tienes que crear contenido siempre con los mismos formatos, aunque sepas que son los que más te funcionan, sino que también tienes que ir variando un poco. Evidentemente habrá formatos con los que tu audiencia le gusten más o con los que tú te sientas más identificado, como es por ejemplo en mi caso, a mí me gustan mucho para Instagram los carruseles, y es un formato que uso mucho, pero también trato de crear Reels, de crear algún directo, de crear eh, algún vídeo especial para IGTV, de crear algún vídeo en formato cuadrado de un minuto, de crear alguna imagen que tenga un audio, ir variando un poco, aunque sé que el formato que mejor me funciona son los carruseles. Entonces, evidentemente, me centro sobre todo en ese formato porque, oye, no vamos a dejar pasar el formato que mejor nos funciona solamente por variar, sino que vamos a aprovecharlo, pero también vamos a buscar ir innovando y que la gente también vea que nosotros estamos buscando constantemente distintos formatos. Entonces, ¿qué formatos tenemos? Bueno, por, por supuesto, tenemos los vídeos que funcionan eh, perfecto, que pueden ser tanto para historias como para el feed, para IGTV, para eh, los directos que guardas en, en, en IGTV, los vídeos eh, de un minuto, vídeos para eh, YouTube, vídeos para eh, LinkedIn, vídeos para Facebook, tenemos vídeos para redes sociales, en muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eh, y también puedes, por supuesto, tener vídeos para alguna comunidad tuya eh, privada. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de Telegram y ahí también aporto contenido en formato vídeo. Luego tenemos los carruseles, que también lo puedes aplicar en redes sociales. Y como te dije, no nos vamos a basar solamente en redes sociales, sino que también vamos a nutrir a toda nuestra estrategia digital. Por eso, he incluido los artículos de blog, es importante, si tienes una página web, no la dejes ahí muerta de risa y te olvides de ella, sino que también puedes usarla para ir nutriendo a tu audiencia con ese contenido útil, darle movimiento y llevar tráfico a tu página web. Recuerda que ese es tu territorio. También puedes crear un podcast un un videopodcast, es un formato que este año está funcionando muy muy bien y se supone que va a ir en aumento, así que eh, si estabas pensando, pues quizás es un buen momento para plantearse el lanzamiento de, de un podcast. Puedes crear ebooks, estos ebooks te pueden servir como lead magnet, es decir, como gancho para... Eh, llevar ese tráfico a tu página web, que la gente se descargue ese regalo y a través de ese regalo poder enviar campañas de email marketing. Puedes hacer infografías para ilustrar eh, tus artículos de blog, para crear eh, una cuenta de Pinterest, infografías para eh, tu cuenta de, de Instagram, de Facebook, eh, para, para distintas redes y formatos. Eh, también puedes crear masterclass o webinars, webinars eh, en directo grabados pueden ser también un, un lead magnet puedes aprovechar este formato para decir bueno hoy respondo a las dudas de todos voy a hacer esta masterclass para un lanzamiento tienes este formato que también lo puedes aprovechar de forma creativa y eh, conseguir ganarte la confianza de tu audiencia, que ellos te vean como un experto. Puedes también crear informes de investigación. A mí este formato me parece muy, muy, muy interesante. Se usa muy poco, la verdad, eh, pero es un formato muy interesante en donde tú también puedes realizar una investigación de algo que tenga relevancia, evidentemente, dentro de tu sector. Yo, por ejemplo, podría crear un informe de investigación acerca del de comportamiento de los usuarios en las redes sociales. Eso podría ser de utilidad, para mi audiencia ¿sí? Entonces se trata de que tú Veas qué puede ser útil para tu audiencia Y que puedas crear ese informe de investigación Compartiendo todo lo que Has descubierto A lo largo de tu investigación Por supuesto más formatos, retos, retos eh, a través de WhatsApp, a través de Telegram. Puedes hacer también preguntas o respuestas en tu cuenta de Instagram, en la de Facebook, en la de LinkedIn, en tu comunidad privada. Eh, un post de blog en donde eh, respondas a las dudas más frecuentes de, de tu audiencia. Un directo de preguntas y, y respuestas, un carrusel de preguntas y respuestas. Como ves, puedes adaptar esta, estas ideas a distintos formatos. sí. Puedes crear plantillas. Yo, por ejemplo, tengo una plantilla dentro del área de recursos de mi página web, que si aún no la has visitado, es virlies barra recursos, en donde comparto una plantilla que yo misma he utilizado para captar clientes como community manager. Y este tipo de formatos gustan muchísimo porque las plantillas nos ahorran muchísimo Tiempo, muchísimo trabajo, así que también gustan mucho y te pueden ayudar y lo puedes adaptar evidentemente a distintos, a distintos formatos. Newsletters, fundamental, fundamental trabajar una estrategia de email marketing, ponerte en contacto con tu audiencia, acercarte, tener esa lista, ir nutriendo a esa, a esa lista con contenido útil que puedas ir acercándote a tu audiencia porque en el momento en el que quieras hacer un lanzamiento vender algo eh, va a ser tu lista lo más importante en lo que tienes que haberte centrado en trabajar para generar las ventas que esperas para cumplir con tus objetivos también puedes usar los memes los gifs a ver los memes evidentemente dependiendo de si van acorde o no a tu marca y por supuesto yo siempre digo dentro de los límites del de respeto no sin faltarle el respeto a, a nadie con un chiste ¿no? que se trata de que sea algo divertido al menos esta es mi, mi opinión pero bueno quizás con tu con tu modelo de negocio o con tu marca o a lo que tú te dedicas no cuadra ese, ese formato o con tu tono de comunicación como es, hemos visto ya en el módulo anterior así que también sería una opción que puedes contemplar dependiendo de a lo que te dediques y lo que tú hagas Imágenes, por supuesto, las imágenes sueltas, no sin ser carruseles, sino la típica eh, imagen de post y ya está. Audios, los audios también para tu grupo de, de Telegram, si lo tienes, si no lo tienes también lo puedes, lo puedes crear para poner un audiograma dentro de tu cuenta de, de Instagram, para crear un curso de audios. Para lo que sea, también puedes utilizar este formato. Directos. Los directos a mí me encantan. Directos de distintas temáticas, en donde puedes también invitar a, a personas. Noticias. Noticias relevantes, evidentemente, con datos de utilidad para tu eh, audiencia, para tu público también puedes compartir ese formato de contenido. Espero que estas eh, ideas, estos formatos, te hayan servido. En próximos módulos lo que vamos a ver es cómo crear el contenido. Ya hemos hablado de formatos, tenemos muchísimos, para distintas eh, plataformas, para distintos medios sociales. Ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a crear ese contenido en ese formato basándonos en lo que hemos definido acerca de nuestro tono de comunicación, la propuesta de valor que tenemos, lo que queremos lograr que es al final transformar a nuestros seguidores en clientes de nuestro negocio. Ahora lo que tienes que hacer es tomar acción, piensa en todos los formatos de contenido de los que hemos estado hablando analiza cuáles son aquellos que crees que van acorde a tu negocio, que te apetece hacer, y en el próximo módulo nos vemos y comenzaremos a aplicar todo lo que hemos estado Aprendiendo. No te olvides, suscríbete a mi canal porque no quiero que te pierdas los próximos vídeos de este curso. Me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube y si quieres, activa las notificaciones para no perderte de nada, ser el primero en enterarte de que hay un nuevo vídeo. Por supuesto, como siempre, te invito a que me dejes tu like, que me dejes tu comentario, que me dejes tus dudas, tus propuestas para ampliar este curso, sobre lo que no te haya quedado claro. Todo lo que quieras me lo puedes contar en los comentarios de este video. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.